Salud, dinero y amor quiere decir libertad. Eh, en el sentido de libertad que estudiamos en nuestro libro de Sabiel y en un montón de videos a lo largo del tiempo, libertad es el más alto de los propósitos con que el Creador nos creó en este mundo. Libertad libre albedrío, capacidad de actuar desde lo divino que soy y no desde lo animal y no desde lo mezquino y no desde lo miedoso, Shalom Shalom mata miedo, así como en piedra, papel y tijera, bueno, Shalom le gana a todos, y cuando Shalom le gana a todos, es que soy de verdad libre, cuando tengo Shalom pleno, independientemente de las circunstancias, porque sé hacer este trabajo de conversión, de retraducción de lo que me pasa, hacia algo que sea sentible por mí mismo como puro bien, entonces, entonces está todo bien, y no hay de qué tener miedo, ni hacia ahora mismo, ni hacia adelante, en general el miedo es de cosas que no han pasado, es de cosas que yo imagino, y al imaginarlas, esto es lo más grave, las atraigo hacia mí, y eso es profundamente terrible. Salud, dijimos, es lo primero que pedimos. Nosotros a esta altura ya sabemos que salud del alma y salud del cuerpo son a la postre una misma cosa, son una vibración. El cuerpo refleja lo que pasa en el alma, el alma acoge lo que pasa en el cuerpo. Los dolores se transmiten de uno a otro lado y nos llevan a actuar. Y en el momento que actuamos desde el miedo perdimos. En el momento que nos dejamos vencer, no vemos todo lo bueno que somos y que podemos estar siendo mucho más aún gracias a la experiencia que nos toca. Entonces dijimos salud. Moshe reclama salud y reclama salud, como decíamos en el Río de la Plata, derecho viejo. Reclama salud porque sabe que le corresponde salud. Reclama salud porque sabe que él es todo aquello que hay que ser para tener permiso de reclamar salud. Y Moshe no nació eso, se hizo eso, del modo en que su biografía nos enseña a hacernos eso nosotros también. Ese es el primer grito. De ese grito está escrito literalmente en la Torah, Baitzak Moshe el Hashem lehemor, y gritó Moshe, a Hashem, y así dijo en su grito, El Narefanala, Dios, por favor, sanala ya. Nuestros siguientes dos gritos los gritó el rey David, como dijimos, en el Salmo número 118, que como nos enseñó el Rabba Meiri, es un Salmo escrito hacia nuestros tiempos hacia los tiempos mesiánicos, hacia los tiempos de revelación, hacia los tiempos en que hacia donde caminamos, no es hacia pelear por una identidad nacional de pueblos elegidos o cosas por el estilo. No. Es el punto en el que a Israel, el pueblo de Israel, debe ser luminaria del mundo, pero que si lo logra mejor para él, y si no lo logra, hay Torá. Y el pueblo de Israel tiene que colgarse de la Torah, pero todos los pueblos del mundo tienen la, la oportunidad ahora de colgarse de la Torah. Y lo, el nivel de codificación más profundo de la Torah es lo que llamamos Kabbalah. Y eso tiene muy poco que ver con muchas de esas cosas que se llaman Kabbalah en YouTube y en tantos otros lugares, y, y que se convierten en academia y que se convierten en... En terapias y en, y en New Age y, y Dios sabe en qué más. Kabbalah es Torah profunda. Es Kabbalah abstraída hasta el, abstraída hasta el nivel, abstraída de toda cáscara y de toda vestidura, hasta el nivel de convertirse en ciencia en el más puro sentido de la palabra. Fijaos, cuando estamos en el Salmo 118, que me lo dejé abierto aquí, es un salmo precioso. Lo repetimos en el Halel, en la oración especial de alabanzas que pronunciamos los hebreos en general, en cada fecha especial, en cada primero de mes, cabeza de mes, cabeza de mes lunar, y en cada festividad en que nos disolvemos en alabanzas al Creador para que el espíritu específico del momento ilumine dentro de nosotros. Y... A medida que vamos avanzando verso a verso en el 118, cada vez se va haciendo más obvio a dónde vamos. Y fijaos, voy a, voy a, voy a, voy a traducir espontáneamente, tengo el texto en hebreo ante mí, pero en el verso 20 dice el rey David, la y Este es el pórtico para Hashem, hacia Hashem, los tzadikim, los justos, entrarán por él no dice qué justos no dice los justos con qué credenciales los justos aquellos que como hemos estudiado tantas veces siguen el camino de Hashem que consiste en hacer tzedakah u mishpat tzedakah, acción caritativa y mishpat, juicio justo esos son los tzadikim odhaki anitani vatehi lili ishuah te agradeceré porque me hiciste sufrir. Peor, este verbo a veces se traduce, se traduce por me torturaste, me produjiste suplicios. Y gracias a que me produjiste suplicios, desde dentro de los suplicios, te convertiste para mí en salvación, en redención. O sea, el suplicio abrió en mí la conciencia de redención, de salvación la piedra que los constructores, aquellos que se proponían hacer la torre de Babel, por ejemplo, la piedra humilde, la piedra que no parecía servirles para nada, que quedó fuera de los planes por su aparente escaso valor, de repente se convirtió en la piedra angular, en la piedra fundamental de la construcción. ¿Por qué? Porque me et adonai haitazot, porque... De parte de Hashem ocurrió todo lo que ocurrió Y entonces Esto es una maravilla en nuestros ojos Cuando digo que esto es una maravilla en nuestros ojos Estoy diciendo que yo quiero que eso sea lo que sea que ocurre Una maravilla en los ojos míos Y entonces, dice el salmista Este es el día que hizo Hashem, este, todo día en que yo leo esto, este es el día que hizo Hashem, para que nosotros nos regocijemos y nos alegremos en él. Y entonces viene el verso 25, que es todo nuestro, son dos gritos. El primero, Ana Adonai Hoshiana, si lo quiero traducir malamente, voy a decir, por favor, Hashem, salva ya, provee salvación ya. De paso, para quien no conoce de esto, advertiréis que yo uso dos palabras distintas aquí, cuando me refiero al Creador. Digo el nombre sagrado que se dice Ado y después Nay, cuando estoy elevando plegaria, cuando estoy diciendo el verso entero de la plegaria. Esas son las circunstancias bajo las cuales el carácter sagrado del nombre me autoriza a usarlo. Cuando estoy hablando de, digo la expresión Hashem, que en realidad en hebreo quiere decir el nombre. La palabra que alude al nombre sagrado que no estoy diciendo. Entonces digo, primero pido salvación. Y la segunda parte del verso dice, Ana Adonai Hatzlihana", Por favor Hashem, pon éxito ya. Ahora quiero repasar con ustedes apenas Qué quieren decir estas dos frases Y a qué van a aludir Y entonces es el único punto de nuestro encuentro de hoy En que vamos a acudir apenas A un par de números Que nos van a dar indicios De dónde poner nuestra mente dónde poner nuestra conciencia En qué estaría pensando David Cuando así redactó sus gritos propios Esto esto se pronuncia Dice Ana y dice Na En el medio Estas dos expresiones Quieren decir ambas Tanto por favor como ya O sea le estoy diciendo a Shem primero Por lo que más quieras Salvame y salvame ahora No tengo tiempo para esperar Igual que Moshe dice el Na Refana La Dos veces dice Na Urgiendo a Hashem, la curación que estoy pidiendo es para ahora, porque ahora estoy preparado para recibirla, ahora estoy preparado para canalizarla, para vehiculizarla. Y eso es fundamental. Y fijaos, si yo tomo estos dos gritos juntos, todo el verso 25 de mi Salmo 118. Ana Adonai Hoshiana, por favor, Hashem, salva ya. Ana Adonai por favor Hashem pon éxito ya, escritas en hebreo, tienen valor 802. Y 802 es el valor de la primera parte de un verso que hemos repetido muchísimas veces, que está en el primer pacto entre Hashem y Abraham, cuando Hashem le dice a Abraham respecto de su descendencia, le dice, el compromiso, el pacto con tu descendencia, es que ellos van a cuidar el camino de Hashem, que consiste, como decíamos recién, en hacer tzedakah y mishpat, y cuidarán el camino de Hashem, Beshamruder Hashem, vale 802, como nuestros dos gritos el grito que pide salvación y el grito que pide éxito, y enseguida vamos a entender qué es esa salvación y qué es ese éxito. ¿De dónde están atadas esa salvación y ese éxito? De ser yo quien cultiva dentro de mí el camino de Hashem, que es como decir que en mi modo de vivir, en mi modo de actuar en este mundo, revelo lo que es divino en mí. Hay en mí de lo divino y hay en mí de lo animal. Cuando yo, en mi mundo, lo que revelo de mí es de lo divino, entonces estoy cuidando el camino de Hashem. Y ese es el vehículo que lleva a buen puerto mis dos gritos. Ana ana ha Ustedes están viendo que no son mitzvot, no son preceptos de culto. No son preceptos que tengan que ver. En su acción Con la relación entre yo Y mi Creador No, yo fui enviado a este mundo Para actuar en este mundo Para hacer que en este mundo Operen las reglas Que el Creador puso En su Torah Las reglas que rigen en los cielos Por decirlo de algún modo Ana ana, La preparación que yo tengo que hacer Para este grito Es asegurarme que estoy siendo caritativo y que estoy siendo justo, y que estoy reclamando justicia. Todas estas cosas las hemos estado escuchando en todo este rato, en nuestra conversación mientras ustedes hablaban, y de eso se trata. Pero vamos más allá todavía. Miren, tengo un montón más de números para jugar con esto, pero no creo que sean, que, que sean necesarios ahora. Los vamos a dejar para otro estudio, que vamos a hacer más adelante ya como estudio. Pero hay hay un número especial. Hay un número, no, antes del número especial, apenitas para cada uno de estos dos gritos. El primero, Ana Hashem el grito en que pedimos salvación. Toda esa expresión tiene valor numérico 525. Y hay muchas cosas que tienen el valor 525 Pero la primera es más, y más importante es uno de los nombres que atribuimos O sea, el nombre que atribuimos a una manifestación específica del Creador en su mundo Es un nombre compuesto lo decimos Hashem, el nombre sagrado, Tsebaot Tsebaot quiere decir ejércitos El Dios de los ejércitos el Dios de las milicias. En términos de Torah, esto viene a representar, no de ejércitos de gente haciendo la guerra, no, milicias de este mundo. El, el Dios que se manifiesta, o la manifestación de Dios que se hace evidente en herramientas para hacer en este mundo. Hashem Tsebaot, por eso en términos de Kabbalah y de Sefirot, Hashem Tsebaot es manifestación de dos Sefirot. De Netzach y de Hod, que son Netzach la victoria, la victoria en la acción, la perpetuación, la dirección orquestal, mi capacidad de organizar fuerzas de este mundo para que actúen de determinado modo. Y Hod, Hod que es la gratitud, el reconocimiento, la resonancia, el modo en que yo sé recibir lo que recibo y desde ahí hacer resonar lo bueno. Desde mí Y cuando yo hago resonar desde mí Lo bueno que recibo Ocurre algo maravilloso Yo tengo que aprender a descubrirlo A hacerlo evidente Pero eso resuena como si fueran Un altoparlante Dentro de mí mismo Hashem Tsebaot. Y 525 Alude a algo más Que me parece muy importante A la palabra Mezonotav Mesonotab son los alimentos, el sustento material, lo que en el bolero que pide salud, dinero y amor está en el lugar del dinero, sustento, los alimentos del hombre. Cuando estoy pidiendo salvación, estoy pidiendo tener el sustento necesario para estar en Shalom del punto de vista material en este mundo, porque yo estoy cumpliendo eso de ser caritativo y justo y entonces hasta donde soy capaz de entender ha de poder tocarme eso y puedo gritar para pedirlo el tercer grito Ana Hashem Atslichana", por favor Hashem pon éxito ya tiene que ver con el tercer punto del bolero tiene que ver con el amor el amor no solo en términos de amor de mariachis, sino el amor en términos de edificarme entero, íntegro, completo, en este mundo. Por eso no me extraña que la expresión entera, Ana Hashem Hatzli el tercer grito, tiene valor numérico 277, que es un número que quien ha visto al menos tres o cuatro videos míos seguramente ya lo conoce. 277 es la palabra Ezer que se escribe con una Ain, una Zayl y una Reish, que es la palabra que usa el Creador cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un Ezer frente a él, una ayuda y complemento. El amor se va a generar cuando haya dos capaces de amarse recíprocamente hasta volver a constituirse en uno, del mismo modo que todo este mundo hace las veces de polo femenino, del cual el polo masculino es el creador mismo. Y todo el objetivo final de toda la historia son esas nupcias entre el creador y su creación, que están descritas en Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares. Entonces primero es Ezer, esa ayuda y complemento frente a mí. Y con las mismas letras en otro orden que Ezer, se escribe Zera, que Zera es... Simiente, es descendencia Y eso es obviamente lo que estoy pidiendo Y si le quito a esa expresión el Ana Hashem, el por favor Hashem Y solo me quedo con la síntesis Hatzli pon éxito ya Caramba, volvemos a la clave que teníamos en los dos gritos juntos Tenemos el valor numérico 199 que es el de la palabra tzedaká. caridad que es justicia, la, el ejercicio de la justicia endulzado por la empatía, por la compasión, por la misericordia. Esas son las claves, pero no dichas en modo superficial, como se suele decir tanto, no, a nivel de adentro, no voy a dar unos pesos porque es así como funciona, no, tener la inspiración de ser caritativo siempre y tener... Y tener ese sentimiento que reclama justicia siempre también. Buscar que sea justicia y buscar, y buscar que sea acá al menos en cuanto opero yo en este mundo. Y entonces, dicho esto, dicho esto, ahora sí, vamos, si lo encuentro en la pantalla, claro está, vamos al número más importante de todos los que queremos repasar, antes de de verdad pasar a intentar hacer un ejemplo de preparación con respiración para estos gritos, que va a ser bastante rudimentario, pero bueno, es nuestra primera vez, ya nos vamos a preparar muchísimo mejor y lo vamos a sofisticar y después de verdad a compartir nuestra plegaria. Donde lo perdimos, aquí estamos. Si yo tomo los tres gritos que vamos a gritar juntos con la ayuda de Hashem y que ya os dejé de regalo en hebreo, en fonética y en traducción, con los lugares de donde vienen, las citas y demás, está todo eso en un archivo de imagen, en el templo de pasos en Telegram, eh, y quien lo requiera por otra vía, solo tiene que pedirlo y lo va a recibir. Si yo junto el grito de Moshe, el narfana la y los dos gritos de David, Ana Hashem Hoshiana y Ana Hashem los tres juntos me hacen un guiño cuando suman 1251. Y me he quedado con dos versos completos en las escrituras sagradas, cada uno de los cuales vale 1251. Y cada uno de los cuales, y esto no es algo que sea muy fácil que suceda, no es algo que ocurre por casualidad, no es algo estadísticamente probable. Y cada uno de ambos versos viene a enseñarme acerca de la intimidad de estos tres gritos juntos. El primer verso entero, con valor 1251, está también en Tehilim, está en Salmos, en el capítulo 33, verso 13, y dice, en hebreo y traduzco, Mishamaim ibit Adonai Ra' et kol haadam. Por si a alguien se le pasó por la cabeza que la Torah fuera sectaria, o que las herramientas que nos da la Torah no estuvieran a manos de todo quien quiera usarlas para bien, propio que quiere decir de este mundo, nos dice Teilim con el valor de nuestros tres gritos. Desde los cielos contempla Hashem y ve a todos los hijos del hombre, a todos, sin excepción. Cuando dice el verso en Teilim que Hashem ve a los hijos del hombre, quiere decir que Hashem es consciente de todos y cada uno de los hijos del hombre, al modo en que lo hemos estudiado alguna vez, podría afinarlo un poco más y decir que en el hecho de ser Hashem el creador, autoconsciente, está siendo consciente de mí, y de ti, y de ti, y de ti, y de ti. Eso le da un valor increíble a mis gritos. Porque Hashem en el momento en que es consciente de mí, Hashem es como que al mismo tiempo que yo lo estoy buscando a él, Diosito por favor salvame, Ayer me está siendo consciente de mí, me está buscando a mí, está buscando que yo me despierte, está esperando que yo vea que él ve y que crea lo suficiente para convertir lo que sé en teoría, intelectualmente, en verdad evidente en mis manos y en mi vida. ¿Se entiende la idea? Esto es, esto es fundamental. Y el segundo verso, con valor 1251, que es el valor de nuestros tres gritos juntos, también está en Tehilim, también está en Salmos, en el capítulo 85, 14. Y, y fijaos, anécdota al costado, ustedes saben que hay, hay muchos versos y muchas expresiones en el idioma sagrado de la Torá, que cuando nuestros sabios antiguos, que sabían tantas cosas que no sabemos hoy, hurgaron en ellos... Nos dejaron insinuado aquí y allá, nos dejaron pistas para qué podemos usarlos, si somos quienes estamos preparados para usarlos, si tenemos, si tenemos, gracias Aide, qué maravilla lo que estás haciendo, si tenemos las herramientas para usarlos. Entonces, este verso que les voy a decir ahora, que está en Teilim, Salmos capítulo 85, verso 14, me tocó aprender hace muchísimos años que uno lo puede usar de determinados modos, eh, va a ser bueno eventualmente hacer un video específico sobre esto, va a ser un video muy divertido, pero uno lo puede usar para producir desbloqueos de caminos. Y claro, cuando alguien dice desbloqueos de caminos, uno se imagina cosas energéticas, brujerías, no, no, no, desbloqueos de caminos quiere decir que me pasó una vez estar adentro de un coche en Caracas, en la ciudad imposible de Caracas, y tener que llegar de una punta a la otra de la ciudad, no manejaba yo, y tenía que estar forzosamente dentro de media hora, en la otra punta de la ciudad, porque en 45 minutos teníamos que empezar un encuentro, una conferencia, a la que había invitado, si la memoria no me falla, hasta prensa de la colectividad, y me dice... Mi chofer, que no era chofer, era un amigo, un alumno venezolano local que manejaba su auto y me estaba llevando, me dice, Rab, no hay la más mínima posibilidad adentro de este embotellamiento de que lleguemos en menos de dos horas. Olvídese de llegar a tiempo. Y yo le dije, fíjate cómo a Kadosh el Creador nos quiere y quiere que tú veas un milagro evidente. ¿Tienes aquí una moneda para poner de acá, Me dijo, sí. Le dije, dámela. Me dio una moneda para poner de acá. La dejamos reservada para dársela a la primera persona que estuviera pidiendo que nos topáramos. Y entonces dije con toda la cabaná y con toda la fe, porque estaba produciendo algo que tenía que ser sagrado, pronuncié tres veces este verso, y de repente el embotellamiento empezó a disolverse. Y de repente los autos empezaron a circular. Y de repente, en menos de 40 minutos, hicimos el camino que alguien que conocía el lugar y el camino y las circunstancias había pronosticado dos horas lo que habría tirado abajo, lo que íbamos a hacer, que era sagrado. Así que funciona. Y el verso dice así. Y es muy interesante traducirlo porque es una traducción muy sutil. En hebreo. La traducción que voy a dar es una oración con lo que en español llamamos sujeto omitido. O sea, es todo predicado y de quién está hablando la frase tenemos que imaginarlo nosotros. De modo que voy a ayudar a eso de antes, y voy a decir que este verso puede estar hablando al mismo tiempo del Creador y de mí, del Creador y de cada criatura. Y dice así, La justicia irá, caminará, ante él. Y... Convertirá en camino Sus pasos De vuelta Y puede ser Dios Puede ser tú Es lo mismo La justicia Caminará ante él Delante de él Y pondrá por camino O sea Construirá un camino Con sus pasos esto es la idea fundamental del Templo de Pasos, que, amen, amen. Aprendamos, amen, que aprendamos a hacer ese trabajo interno para que el tzedek, la justicia que te hace tzadik, justo, sagrado, capaz de revelar lo divino que hay en ti, en la realidad evidente y sensible, se constituya a partir de cada paso que caminas, se constituya en camino recorrible por ti, por aquellos de tu círculo íntimo y por todo aquel con quien te encuentres y por todo aquel que sea capaz de advertir la luz que tú despides.